La accesibilidad no suena a física. Por ejemplo, los bordillos que suelen ser muy altos para las personas con discapacidad física. Imagínate un bordillo que son de muchos centímetros de longitud. Imagínate para una persona con discapacidad física lo que le supone a lo largo del día la persona de cada día. Los, las rampas. Las rampas suelen estar muy elevadas. Por ejemplo... Para las personas con una silla de ruedas, no solo para una persona con silla de ruedas, sino también para una persona que tiene falta de movilidad, etc. Los baños adaptados, los baños adaptados son buenos para las personas con discapacidad física porque están a la, a la orden del día. Y la altura de un mostrador de un cajero que también puede suponer una pesadilla para las personas con una silla de ruedas porque suelen estar muy demasiado altos y suele estar a una altura muy excesiva. Sensorial, el braille. El braille es un sistema de códigos que utilizan a personas ciegas para poder leer un texto. La lengua de signos es un sistema, por ejemplo, que utilizan a personas sordas para comunicarse. Los semáforos suelen ser, suelen ser un pitido de un semáforo, por ejemplo, para, la, para comunicar para las personas ciegas que deben cruzar el paso de cebra. Y el pavimento podotáctil es un sistema muy importante para cruzar un paso de cebra, que es un sistema de acera granulada. Es decir, accesibilidad física, característica de los entornos que pueden ser usados por las personas con movilidad reducida. Accesibilidad sensorial, característica de los entornos que pueden ser usados y percibidos por todas las personas, incluyendo a las personas con discapacidad visual o auditiva. Característica de los entornos, procesos, actividades, bienes, productos, servicios, objetos o instrumentos, herramientas y dispositivos que permiten la fácil comprensión y la comunicación, y eso no lo dice cualquiera, eso lo dice el Acuerdo de Definición de la Subcomisión de Accesibilidad Cognitiva del CERMI. A lo, a lo que nos sepan lo que es el CERMI, el CERMI es el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad. La accesibilidad universal es la suma de accesibilidad física, accesibilidad sensorial y accesibilidad cognitiva, o sea que engloba los tres tipos de accesibilidad. El término de accesibilidad apareció a finales del siglo XX. Surge tras las presiones de diversos movimientos reivindicativos. Antes de accesibilidad se empezó a hablar de barreras. Quitar barreras era un acto de beneficencia, no de derechos, que beneficiaba a muchísimas personas de ambas discapacidades que hemos visto anteriormente. Y es unidireccional. que quiere decir que va a una sola dirección, y está reducido a lo arquitectónico, o sea que elimina muchas barreras arquitectónicas y en el entorno para, la, para dichas personas. Más tarde se empezó a hablar de ayudas técnicas, productos o sistemas que ayudan a prevenir, compensar, mitigar o reutilizar una discapacidad, son medidas correctoras o parches, no se piensa en la diversidad desde el principio. En este vídeo, Hemos visto que, la, que es la accesibilidad universal y las tres accesibilidades que componen física, sensorial y cognitiva. También hemos comentado que no se piensa en la diversidad desde el principio, sino que a menudo se incorpora después. En un próximo vídeo trataremos este tema.